Saludos, soy Rafael Manguer y en esta hora les traigo unos tutoriales acerca de lo, del contenido oculto que hay en Netflix y nos es muy difícil encontrarlo. Entonces, aquí traigo la forma fácil y sencilla de cómo encontrar todo ese contenido oculto que hay en Netflix, ¿cierto? Entonces, hay unos códigos secretos que son estos, los cuales se los voy a dejar en la descripción del tutorial. Son seis hojas en total, está explicado. Entonces, con cada código de esto van a encontrar mucho contenido conforme a, a la referencia. Por ejemplo, aquí está en la categoría y luego está el código. Si nosotros queremos una, una queremos encontrar todo el contenido que tenga que ver con suspenso, simplemente ponemos el código 43048. Siete criminales, bueno, conforme a, a, a ellos. Siete es espías, 1072, cierto. Entonces vamos a usar este que dice 1070 o vamos a usar o cualquier otro vamos a poner este 2125 que es de militares entonces si ponemos 2125 automáticamente nos va a salir todo lo que concierne a, a militares y todo ello miren como pueden ver aquí y así sucesivamente podemos ensayar otro código y vamos a hacer eh, vamos a usar uno por aquí vamos a usar de eh, aventura 7442 vamos a usar una aventura, entonces sería 74.42 miren aquí está todo lo de aventura entonces conforme a cada código por ejemplo el rey mono eso es de aventura por ejemplo conforme a cada código así nos van a encontrar el contenido en la descripción del tutorial les dejo en la descripción de este tutorial les dejo el link para eh, donde están todos los códigos para que se les facilite la búsqueda en Netflix y puedan ver el, con el contenido que quieran y también los invito a que vean eh, los vídeos que hay en mi canal acerca de Netflix y de cómo capturar la pantalla tanto en ordenadores como en celulares. Eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido no olviden de compartir el contenido en sus redes sociales y de suscribirse, suscribirse y activar la campanita chao